dos personas fueron apresadas por miembros de la policía antinarcóticos en esta ciudad en el marco de operativos entre los detenidos figura juan José pantaleón mejor conocido como polo a quien de acuerdo con el informe se le ocupó 55 gramos de un vegetal verde presumiblemente marihuana en el sector las flores de esta ciudad en tanto que en los rieles detuvieron a luis alberto rodríguez de 36 años tras ocupársele 8 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso de 15.5 gramos. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.